Pues acerca de, de, de los pacientes post-COVID ¿no? y las consecuencias que, y secuelas que está trayendo este, este virus nuevo. Eh, todo está en descubrimiento, todo se está viendo y evaluando, esa es la verdad. ¿no? Ya hay, hay personas que sufren de problemas pulmonares, algunos continúan, a pesar que ya no tienen el virus, continúan con los, los dolores del cabeza, a veces por ahí un poco de fiebre. También en el tema del, del, del corazón, ¿no? sienten este dolor en el corazón o algunos refieren que sienten dolor en, el, en los pulmones, otros musculares. Bueno, hay diferentes eh, síntomas que están presentando post-COVID y un factor muy importante es el tema de la alimentación. Por eso hemos invitado a la licenciada Juliana Saldarriaga, nutricionista, para hablar acerca de qué es lo que debe de comer un paciente que venció el COVID-19. Atentos, por favor. Agarren su lapicero, su cuaderno, para que anoten todas las recomendaciones de la licenciada Juliana, porque considero muy importante el tema de la alimentación para un paciente post-COVID. Eh, eh, licenciada, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Ok, bueno, empecemos a ver, eh, licenciada, por favor, eh, qué alimentación nos ayudaría un poco a restablecernos, ¿no? A restablecer a los pacientes sí, sí, sí, sí. post-COVID. Definitivamente. Primero debemos de, de establecer cómo está el, este paciente, ¿no? Porque ya muchos de ellos, por lo mismo que quizás han estado entubados o han estado con, con bastante dificultad respiratoria, uh -huh. no tienen eh, la misma facilidad para deglutir los alimentos. Entonces necesitan uh -huh. empezar con una dieta muy suave, muy blanda. Estaremos hablando más que nada de preparaciones tipo crema o purés o solamente eh, apoyo, digamos, que eh, la parte de la pierna, que es, que es mucho más suave, o pescado tipo sudado, que también es mucho más suave para poder ingerirlo, ¿no? Entonces, claro. primero el punto de, de cómo vamos a elaborar el alimento, según cómo se encuentra en nuestro familiar en nuestro Excelente, paciente, es Dufa. muy importante. Uh -huh. Luego de, de eso tenemos que ver también qué es lo que le vamos a dar. Ellos eso. necesitan bastante fuente de proteína, ¿no? Para poder fortalecer otra vez el sistema inmune porque ha sido debilitado por la enfermedad. Entonces, fuente de proteína, ¿dónde la tenemos? En el pollo, en el pescado, en la pavita, en el huevo, en las carnes rojas. Todos podemos tratar de darle no, de manera de una preparación sana. Como decía, evitemos las frituras, evitemos los alimentos procesados. Hay que también tener una gran variedad en cuanto a lo que son las verduras para que eh, también nos, nos vean lo que son las vitaminas. También algo muy característico en estos pacientes es de que no tienen el gusto por las comidas o también claro. el, el sabor, se les va, sí, ¿no? se les va, Ahí sí. Entonces, exacto. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, lo que es el zinc nos ayuda a agudizar los sentidos tanto del gusto y, de lo, y del olfato. ¿El ¿no? qué, perdón, doctora? ¿Dónde tenemos? ¿Cuál? ¿Qué cosa? En el zinc. Ah, el, oh, el zinc, ya, ya, mire, sí. no, no lo sabía. Entonces, no lo sabía. Nosotros, entonces sí, hay varios estudios, investigaciones que, que nos que refiere, ¿no? De que nos va a ayudar con, con los sentidos del gusto y del olfato. Entonces podemos incluir, ¿dónde encontramos el zinc? En el pescado, en las carnes rojas, en las vísceras, en el huevo, ¿no? Entonces mm. incluir esos alimentos en la dieta. De igual forma también eh, otra fuente que también es muy buena e importante y ya también varias investigaciones relacionadas al tema del COVID en cuanto a la nutrición se menciona que debemos incorporar eh, alimentos fuentes de selenio porque es un antioxidante vital ¿no? y también este para fortalecer nuestro sistema inmunológico que también lo tenemos en el brócoli, lo tenemos en, en las nueces, en los champiñones, en el pollo, en el salmón, todo esto vamos a encontrar ese, ese mineral para poder beneficiarnos. Eh, tenemos que considerar también que si nuestro nuestro paciente, nuestro familiar está con una obesidad, tenemos que controlar las raciones de que va a estar consumiendo, porque no por el simple hecho de que haya salido de, de COVID voy a, a darle mayor cantidad de alimento, que voy a hacer que se incremente más esa obesidad. Y debemos recordar que la obesidad claro. también es un factor de que dificulta la respiración de las personas. Por eso que, que trae tantas complicaciones y vemos la, la, la tasa tan alta, de, de pacientes que, que sufren de obesidad que han llegado a UCI, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ten, ten, tener en cuenta esto para también reducir las cantidades de los alimentos que se le da. Claro. Otra de las, de las recomendaciones que debemos tener en nuestra dieta es incluir una grasa saludable, ¿no? Los, los ácidos grasos eh, como el omega-3 y el omega-6 que eh, tienen eh, un efecto cardioprotector también y un efecto antiinflamatorio. No, entonces el cuerpo, como de por sí, por la obesidad o por la enfermedad en sí, va a estar eh, inflamado. Eh, podemos ayudar a nuestro organismo dándole omega 3 y omega 6. Pero, pero ¿dónde consigo el omega? Palta, ¿dónde, dónde? A ver, a eso... En eso. La, por ejemplo, ya. podemos poner, no lo vamos a encontrar, en la palta, en los frutos secos, en el aceite de oliva, el extra el extraírse que yo es el que más recomiendo, en los pescados también. Y varíamos siempre el pescado, ¿no? Porque a veces la mayoría se va por el pescado blanco, se olvida de consumir un bonito, se olvida de claro. consumir una caballa, un, un juré. Ya que habló, Entonces, licenciada, variemos. ya que habló licenciada acerca del aceite de oliva, eh, ¿este aceite de oliva se tiene que consumir solamente en ensaladas o lo puedes usar también para hacer frituras? El aceite de oliva se puede usar también para freír, ¿no? Ya. O sea, definitivamente es mucho mejor que, que, que el aceite... Convencional, eh, ya. Que, que, que, convencional, exactamente, uh -huh. ¿no? Pero para, digamos, eh, preservar mucho más las propiedades, es mejor usarlo al natural, ¿no? No que, no que haya pasado por una alta temperatura. Ya. Eso es lo recomendado. Ya. Pero sí se puede utilizar también de la misma forma. Y ¿no? se habla también mucho del aceite de coco. El aceite de coco tiene más grasa, o sea, la, la cantidad de grasa va a ser mayor y también no nos va a aportar de la misma manera lo que es el omega 3 y el omega 6. Ah, mejor el aceite de oliva, entonces. Porque es, es mucho mejor el aceite claro. de oliva que el aceite de coco. El aceite de coco también tiene otros, o sea, sí, también va a tener beneficios, pero Ajá. en verdad el, el mejor aceite que, que podríamos eh, utilizar es el aceite de oliva extra extraírse sobre todo, porque el proceso es mucho más natural. Uh -huh. Sí, claro. Muy bien, este, doctor, este, licenciada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buena eh, gracias, la explicación usted. que nos ha dado acerca de la alimentación de las comidas. Es muy importante el consejo que, que usted nos ha brindado, sobre todo cuidar a los pacientes que tienen eh, sobrepeso. Y una recomendación también muy importante es, eh, tanto para los pacientes de COVID-19 y los, y los eh, pacientes post-COVID, es el consumo de líquidos, de agua. Es Exacto, vital porque es hay una hay una deshidratación eh, muy alta con los pacientes que tienen pues eh, eh, COVID-19. Eh, se recomienda casi más o menos como el doble de consumo de agua. Si consume dos litros, se recomienda como cuatro litros. no Entonces es muy importante el consumo de agua. No olviden eso. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense bastante. Ok, Hola. ok. Muy bien. Entonces eh, nos vamos, nos vamos. Ahora sí, eh, quiero... Eh,